El Sony. El hermoso Sony terminó sus días, reducido a un simple montón de basura. Como si le hubiera explotado una bomba atómica en el interior, el Sony tomó otro color. Ahora se le van a poder guardar cosas adentro y va a ser un bonito adorno. Luego de haber quemado dos televisores, me decido probar por tercera vez el circuito, pero de otra manera. No de la común, que sería utilizando la energía de alta tensión desde el chupete estando en el tubo. Sino desconectando la parte del tubo y utilizando solamente la plaqueta. La plaqueta sería desde acá hasta allá. Importante el flyback en este circuito, que es el que eleva la tensión, porque es un transformador de alta tensión, y nos lleva 20.000 voltios, en este caso, por el cable hacia el tubo. Vamos a desconectar el tubo para usar solamente la plaqueta. Muy importante es limpiar. Pero antes de limpiarlo, vamos a descargar el tubo para no tener un accidente eléctrico. Vamos a conectar un cable al resorte, que está pegado al tubo y luego con el extremo se lo vamos a meter al chupete por debajo para hacer una chispa un cortocircuito. Bien, ahora ya podemos limpiar tranquilamente. Sacamos el chupete y lo limpiamos bien para poder utilizar esto como fuente de alta tensión. Quitamos la placa del de culote del tubo Desconectamos el manojo de cables a través de la ficha plástica y liberamos todos los cables identificamos este aparato en el culote, que tiene cobre y buscamos el cable siempre son cuatro cables que salen de este aparato y quitamos la ficha que va hasta la plaqueta desconectamos las masas que van hacia el tubo ya no necesitamos el tubo, desconectamos las dos fichas, o cortamos el cable si es que estuviera soldado o lo desoldamos. En este caso, tenemos esta otra, otra cinta de cables que van hacia el interior del tele. En algunos casos no se puede desenchufar esto porque justamente el televisor hay que encenderlo desde el frente del televisor. Pero en este caso, que el televisor se enciende con este botón, vamos a poder desconectarlo sin ningún problema. Y de esta manera, ya liberamos la placa del televisor y podemos pasar a usarla solita. Bueno, ahora vamos a comprobar... Si la plaqueta funciona. Si funciona, me va a tirar alta tensión por el chupete. Y yo, eh, con estos dos cables que le puse, que ya le había sacado que iban al tubo, son los de la masa. Bueno, se los arranqué al tubo y las dos puntitas las uní. Es lo mismo. Van a la misma pista. La masa. Entonces yo voy a tocar por acá y me va a hacer una chispa. Positivo, negativo. El tele ya está enchufado. Vamos ahora a encenderlo desde el botón central. Vamos a escuchar el sonido cuando se activa el relé. Ahí está saliendo la alta tensión. Ahora vamos a ver si con el negativo genera algún tipo de arco. Bien. Con cada arco que genera, el televisor se protege y se apaga. Así que vamos a ver ahora si con todos los accesorios podemos hacer que no se apague. ¿Qué es lo que vamos a conectar en este dispositivo? Una bobina de 20 vueltas de un cable grueso. La cual esté agarrada en los dos extremos, por un lado, a dos cables, que nos vamos a conectar al cuerpo. Uno acá y otro acá. Nosotros nos vamos a conectar a esta bobina, a través de estos cables. Pero esta bobina a la vez se conecta con la parte de afuera de dos botellas de cerveza, esto es papel de aluminio, la cual adentro tiene agua con sal, un cable que sube hasta acá y va a esta barrita de metal. Exactamente lo mismo, papel de aluminio por fuera, adentro agua con sal, un cable pelado, luego el cable sube, bien tapado y va a esta pieza de metal. Estas piezas de metal van a generar una chispa ahí en el medio. Y luego de acá se van a la plaqueta, o sea a este y a este. Vamos a ver si resulta. Entonces ya tenemos la bobina, los capacitores, el salto de chispa y le hemos conectado a la punta de las botellas el positivo y a la otra punta el negativo de la plaqueta. La plaqueta ya la enchufamos, ahora vamos a... ¡Uy! Se cortó la luz. Se tocó el cable de la corriente. Era tal cual lo decía. Los cables se tocaron y cometieron el cortocircuito. Este se salió de acá y se tocó con este. Espero no haber quemado la plaqueta, Dios mío. Vamos de nuevo. Ahora sí, ¿no? Los dos bien colocaditos. Y ahora vamos a darle arranque. Quiere encender. Hace una chispa en el Spark Up. Pero se apaga inmediatamente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Al final el tema del tele se vuelve muy complicado. Porque cada televisor... Es un mundo. Algunos televisores arrancan bien, otros hacen esto. Y así cada televisor. Algunos tienen protecciones y otros no. En este caso nos tocó un tele con protección. Así que lo que vamos a hacer es desoldar el flyback. O sea, lo vamos, le vamos a quitar eh, las soldaduras desde abajo. Y una vez que lo tengamos afuera... ¡Uf! Efecto cadena. Le quitamos las patitas de abajo y una vez que lo tengamos afuera... Vamos a tratar de hacerlo funcionar, pero sin toda esta plaqueta. Lo que queremos lograr nosotros es una máquina... Que pueda comprimir dos fuerzas para crear una partícula de aéter. Dos fuerzas van a actuar de molde para ir compactando el éter y formar una partícula de aéter. ¿Cuál va a ser esa máquina? Nuestra bobina. Nuestra bobina va a compactar dos ondas y la va a convertir en partículas. Luego esas partículas van a salir por los conductores hacia nuestras manos. Este sería el esquema para poder hacer el mismo sistema utilizando el flyback, pero con un sencillo circuito electrónico que se compone de tres componentes. Una pila de 5 voltios, una resistencia de 150 ohm y un transistor MOSFET IRFZ44N. Estos tres componentes son de fácil adquisición. Se le dan varias vueltas al núcleo del flyback en un mismo sentido y luego se usa un extremo y el otro y la mitad. Es muy importante saber que para hacer esto, y no morir en el intento, hay que poner una puesta a tierra. La puesta a tierra puede estar acá abajo o acá arriba. No importa dónde con un cable llevemos ese cable a la tierra. La tierra es, más o menos comparado con una persona que mide 1,80, se va a utilizar una varilla más o menos que se clave un metro o un metro y medio en el piso. Luego aquí se le pone una abrazadera bien fuerte con un cable y este cable se lleva al circuito. De esta manera, este lugar va a absorber la electricidad que se van, digamos, a generar en el, en el choque de ondas. Nosotros no queremos ondas. Por acá se van las ondas. Pero las partículas van a entrar a nuestras manos. Esta es la manera de separar lo que no queremos de lo que queremos. Bueno, tenemos el tubito de una lapicera vacío. Tenemos el soldador. Y tenemos la pieza que queremos despegar. Estas son las patitas del flyback. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de estaño a la soldadura. Para ir renovando el estaño, cambiando el viejo, por uno nuevo. Una vez que se lo hayamos hecho a todas las patitas, lo que vamos a hacer es pasar a fundir con el soldador y con la punta de la lapicera soplamos. Y de esta manera queda limpio y podemos pasar a sacarlo. volvemos a llenar de estaño los contactos para volver a renovar el estaño y que sea más fácil quitarlo el estaño viejo se pone como pesado y es difícil quitarlo más con este tipo de mecanismo que es soplando vamos a ver, soplamos por acá tenemos que calentar bien el punto bien, ahora sale un poquito más que la vez anterior si vemos que queda estaño volvemos a calentar le hacemos ahí para que agarre el calor y volvemos a soplar. En esta etapa tiene que quedar bien las patas, bien sin estaño, para poder sacar el flyback sin romperle las patas. Volvemos a calentar una vez más y lo que haya quedado lo soplamos. Vamos a ver ahora si podemos retirar el flyback ahora que ya hemos pelado todas las patitas de estaño. Vemos que tiene dos soportes plásticos y un tercero acá. Son como unas pestañas, las cuales hay que tirarlas para atrás. Y ahí pasamos como a torcer un poco el flyback, a ver si sale. Para un lado, para el otro. Le tiramos las patitas para atrás con el dedo. Y tratamos de sacarlo. En este caso vemos que opone resistencia, un poco de resistencia. Quiere decir que algunas patas todavía están un poco pegadas y hay que hacer un trabajito más fino. Ya con esta fuerza si no salió, ¿viste? Vamos a darle un trabajito más fino. Acá vemos que salieron estas patas, pero en esta parte no, estas siguen pegadas. Lo que vamos a hacer es, con el soldador vamos a ir calentando una por una y con la mano acá abajo vamos a ir doblando el flyback para que vaya saliendo. Entonces doblamos el flyback. Entonces la patita que se estaba resistiendo ya va a ceder, producto de que el estaño se lo va a permitir. Ahí se escuchan los ruidos de que está saliendo el flyback. Por fin sale el flyback y ahora vemos que hay cables que van hacia la plaqueta que tenía el televisor en el culote. Estos dos cables que van hacia la plaqueta se pueden cortar tranquilamente, eh, no los necesitamos. El único que necesitamos es este grueso que es el que tiene en la punta el chupete y luego vamos a tomar una de las patitas de abajo del flyback que va a ser el negativo. Ya vamos a ver dónde está cuando acerquemos la chispa del chupete eh, la misma chispa de acá va a encontrar el negativo del flyback con el arco. Lo vamos a identificar inmediatamente. Y acá tenemos al flyback listo para hacer el circuito. Le di 13 vueltas y ahora le voy a agregar el del medio, que sería en la séptima patita, partiendo de cualquiera de los dos extremos. de arriba, se los puse a la primera y segunda patita de un transistor desde izquierda a derecha. En la primera patita se le pone una resistencia de 150 ohm, esta pequeñita que vemos aquí, y va a ir al cable de arriba. El cable de abajo va a ir a la pata del medio y después el cable que sale del medio va a ir al positivo y esta pata que queda al negativo. Es así que si yo le coloco una batería con el negativo hacia acá, y el positivo hacia el cable, por este cable, me va a salir la alta tensión. Este sería el positivo y el negativo va a ser el que me produzca el arco de alta tensión. O sea, yo le voy a acercar este cable acá y de repente en una de estas patas se va a formar el arco de alta tensión. Y de esa manera yo voy a poder ver cuál es el negativo. Vamos a intentar hacerlo con una sola mano, a ver si me sale. Vamos a agarrar el cable así, vamos a colocar la batería en su lugar. Positivo, negativo. Y juntamos... Bien, no hace nada. Ah, me equivoqué, lo puse al revés. No se quemó, se calentó un poquito. Puse la batería al revés. Recuerden, el positivo tiene que ir al cable que viene del, de la mitad. Eh, bien, positivo al cable. Ahí está. Bien, entonces podemos observar que el puente agarra esa patita y esta no, la, la de al lado no, agarra la primera.